Días, ¿Qué tal estáis? Eh, bueno, en primer lugar eh, agradeceros vuestra asistencia a este, a este café virtual en el que vamos a hablar un poquito sobre las tecnologías más punteras que tenemos a día de hoy dejando un poco de la parte de, de inteligencia artificial, eh, IoT y como no viendo pues un ejemplo práctico que os mostraremos a lo largo de toda esta sesión de aplicar mantenimiento predictivo en esta parte. ¿vale? Eh, van a estar divididos en, en varias secciones todas toda esta presentación en ese sentido si vamos a ver temas también de, de explicar un poco primero lo que es el mantenimiento predictivo cómo se aplica eh, a día de hoy en el sector industrial la mayoría de empresas que tenemos hasta ver un poquito la parte de pues cómo se ha hecho el modelo cómo se ha hecho un entrenamiento también para un ejemplo eh, aplicado que os contará más adelante y luego ver la parte de cómo podemos poner esto en producción o cómo podemos desplegar nuestros modelos incluso teniendo pues un dispositivo eh, IoT en esta en esta parte la siguiente Daniela. Vale, eh, bueno sí sí sabíais que es pues, un dato importante que salió pues eh, en la NASA digo esta parte de que al final todos los eh, los patrones o de fallos que puede haber directamente a lo largo pues de, de la vida pues de distintos dispositivos o de distintas motores, etcétera y demás eh, los que están tienen un mantenimiento lo que es planificado solo representan un, pues, un 18% del fallo ¿vale? ¿qué ocurre con el otro tanto por ciento restante? es decir, ¿cómo podemos adelantarnos por decir a lo que representa pues todos esos fallos que pueden ocurrir en cualquier momento y en cualquier situación. O sea, cómo podemos hacer esa predicción para no dejar paradas pues ni ni cadenas de montaje, ni dispositivos que sean críticos en esa parte y que a lo mejor pues supongan un gran coste para, para el sector el sector industrial y tenemos que adelantarnos a todo ese tipo de, de fallos para poder coordinar pues a todos los implicados, a los operarios que tienen que hacer las reparaciones, a la gente que tiene que que adelantarse a lo mejor y a lo mejor pues parar el stock de un producto y luego volver a aplicar etcétera vale todo eso lo vamos a, a explicar un poco adelante de, de toda esta presentación a lo largo de, de este café virtual ah. a la siguiente bueno eh, ¿Quiénes somos? a quién estamos aquí en, en directo? ¿O quién vamos a hablar con vosotros eh, en, en este día de hoy? Pues bueno, yo me presento, eh, mi nombre es Manuel Rodrigo Cabello, trabajo en Plain Concepts como AIT Lead y cuento hoy con, con mis compañeras Sara y Daniela. Presentaos si queréis. Eh, yo soy Daniela, eh, soy Technical Lead en el equipo de Inteligencia Artificial y Sara Luis, que más adelante también la conocerán, nos va a explicar un poquito de toda la, la parte que yo voy a hablar de teórica. Ella, ella va a explicar la parte práctica y ella es una eh, software engineer también en el equipo de inteligencia artificial. Bueno, pues antes de empezar a hablar de mantenimiento predictivo, eh, me gustaría hablar un poco de, dónde, de cómo llegamos aquí. Bueno, pues nuestros antepasados construían eh, herramientas que necesitaban, pero eran demasiado sencillas, entonces no pasaba nada, porque si se, se estropeaba algo, lo podían reparar en el momento o crearse uno nuevo y, y, y sin ningún problema. Conforme fuimos avanzando y, y fuimos evolucionando, las herramientas que utilizábamos eran mucho más complejas. Entonces ya no nos valía el decir, bueno, pues lo tiro y me, me creo uno nuevo. Entonces ahí empezó a surgir la idea de, vale, tenemos que reparar las cosas. ¿Y qué pasaba? Que lo, lo íbamos reparando conforme fuera, se fueran estropeando las cosas. Pero al final, pues, siempre pasa que en el momento en el, en el que es menos... Este, o sea, en el que tienes más problemas es cuando se estropean las cosas. Entonces surgió la idea de, bueno, pues para prever eso, para prever que eso pase, vamos a estar haciendo unos mantenimientos este, preventivos, en donde lo que hacemos es que cada determinado tiempo eh, revisamos toda nuestra maquinaria y vemos que... que que, que la, la máquina vaya funcionando como, como adecuadamente. ¿Qué pasa? Que un poco lo que les comentaba Rodri, ahí realmente no estamos cubriendo todos los fallos que, que deberíamos estar cubriendo y es muy probable que a lo mejor el fallo ocurra entre medias. Además de que es muy costoso porque estamos teniendo a técnicos que están, están dedicando tiempo en estar, eh, en estar checando que las, las máquinas funcionen correctamente cuando no están eh, estropeadas. Entonces, estamos tratando de arreglar cosas que no están estropeadas. Y ahí es donde surge un poco lo que es el mantenimiento predictivo. Entonces, ¿cuáles son las princi los principales objetivos del mantenimiento productivo? Lo primero que queremos hacer es evitar esos fallos que ocurren en momentos eh, inoportunos en los que tenemos que hacer un mantenimiento en ese momento de reacción eh, inmediata para arreglar las máquinas, y tiene un, un impacto muy grande en todos los sectores. Y además queremos eliminar los costes de los técnicos teniendo que arreglar cosas que no están eh, estropeadas. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Pues eh, gracias a que las máquinas tienen sensores y los sensores están produciendo muchísimos datos, nosotros podemos utilizar modelos predictivos para eh, poder prever cuándo esto va a pasar. Y la idea de hoy es que ustedes nos acompañen a ver cómo haríamos un mantenimiento predictivo de un sistema hidráulico entonces vamos a ir paso a paso durante, todo, eh, durante toda la charla viendo todos los pasos que esto conlleva y, y lo que queremos hacer es en este problema queremos identificar cuándo va a fallar el sistema de enfriamiento del, del sistema hidráulico entonces vamos a utilizar los sensores de temperatura de este sistema y lo que queremos es predecir si el, el, el, el, el sistema está cerca de, de un fallo total si ya se bajó la eficiencia de este sistema o si está funcionando perfectamente. La idea es que al final de la charla nosotros vamos a, a poder eh, ver todas estas eh, es, esta parte. Eh, por hacer un, un overview de lo que vamos a ver, nosotros vamos a tener eh, datos, eh, un histórico de datos de los, de los sensores de temperatura. Vamos a aplicar un, un proceso de Machine Learning Vamos a exportar un modelo en un formato que se pueda hacer el despliegue en un dispositivo eh, IoT. Pero no, no se preocupen porque vamos a ir paso a paso y vamos a ir viendo cada parte. Bueno, ¿cuáles son los pasos de, de, de un mantenimiento predictivo? Tenemos que eh, obtener los datos, preprocesarlos, eh, hacer un proceso de Machine Learning y luego poder hacer el deployment del modelo, en este caso, en un dispositivo IoT. Entonces, el primer paso es eh, recolectar los datos. ¿Cómo recolectamos los datos? Bueno, pues recolectamos los datos de todos los sensores eh, dependiendo de nuestro problema y pueden ser sensores de temperatura, de humedad, de presión, de eh, aceleración, etc. ¿Y cómo hacemos eso? Pues gracias a ahora que tenemos los dispositivos este, IoT, podemos, que al final un dispositivo IoT es una, eh, un chip con muchos sensores y con Wi-Fi para poder comunicarte a, a la nube, eh, podemos tener toda esta información y podemos trabajar con ella. Qué pasa que luego tenemos que preprocesar, preprocesar estos datos. Como obtenemos muchas veces eh, sensores de distintos de distintas partes de la maquinaria o o tenemos que estarlos transmitiendo continuamente. Estos sensores puede, esta esta información puede tener eh, ruido, puede tener valores que, eh, que falten, puede estar en distintas eh, distintos formatos. Entonces, se aplican una serie de tareas que son importantes para poder eh, trabajar con un modelo de Machine Learning que es, tenemos que limpiar los datos, tenemos que emergirlos de las distintas eh, eh, fuentes, tenemos que transformarlos y luego tenemos que seleccionar las características que creemos que son más importantes dependiendo del problema que queremos eh, resolver. En nuestro caso, nosotros tenemos que hacer un, fraccionar los datos en unos periodos que, que trabajan por ciclos. En este caso, nosotros en el problema de, del, eh, de la, del sistema de enfriamiento de la, hidráulico, nosotros tenemos 60 observaciones y esas 60 observaciones eh, corresponden a un, a un ciclo. Y con esto eh, queremos saber la eficiencia que tiene el, el, el, el, el, el cooler. <risa> Y, y luego tenemos que hacer el proceso de Machine Learning. Bueno, para todo proceso de Machine Learning, una vez que los datos ya están preprocesados, lo, lo, eh, los dividimos en Validation, Train y Test. El conjunto de test no se toca hasta el final del proceso. es Digamos que es para poder hacer la prueba final de que nuestro, eh, pro, nuestro modelo está funcionando correctamente. Y tenemos otros dos conjuntos de datos, que es el de Training y el de Validation, que lo que nos ayudan es ir viendo, ir, ir, ir, ir entrenando y ir monitorizando este entrenamiento y, y ver que el modelo está aprendiendo lo que necesitamos que aprenda. Entonces, tenemos que seleccionar nuestro modelo, lo vamos entrenando y lo vamos, eh, lo vamos monitorizando dependiendo de las métricas que, que queramos, eh, a las que queramos optimizar este modelo. Es muy importante escoger unas métricas que se correspondan con el problema que queremos resolver. En este caso, nosotros queremos eh, disminuir eh, las veces en que se equivoca el, el, el modelo, o sea, que tenemos que, que que el modelo prediga bien las cosas, o sea, que nos diga realmente cuando, cuando, eh, un va a tener un fallo en la maquinaria, pero también queremos eh, disminuir estos casos en los que hay un falso positivo, porque si, si, si hay un falso positivo, aunque es menos grave, estaríamos haciendo un poco como lo que era el mantenimiento preventivo, en el que estamos arreglando cosas que no están, eh, que no están eh, eh, estropeadas. Entonces, una vez que nosotros vemos que nuestro modelo está funcionando correctamente, somos ya capaces de ponerlo en producción. Y bueno, para escoger el modelo, dependiendo del problema de que tengamos y que queramos resolver, tenemos que escoger un modelo que se adapte a los datos y al problema. Entonces, en este caso, nuestro problema tiene unos datos que son secuenciales. Y además, necesitamos ser capaces de eh, identificar las dependencias que existen en la información a lo largo del tiempo. Entonces, algunos modelos que funcionan para esto son, por ejemplo, las redes convolucionales o las eh, redes eh, recursivas, recu eh, como las LSTM. Y en este caso particular no nos interesa tanto, no es de tanta relevancia exactamente en qué punto de, de la secuencia estaba eh, un dato eh, de una manera y en qué punto estaba el otro. Con lo cual podemos eh, utilizar las redes, eh, redes convolucionales. Entonces, en este, en, en, en este problema utilizaremos esta. Vale, y siempre hemos oído de las redes convolucionales, pero la mayoría de las veces que las vemos, las vemos con imágenes y las vemos en dos dimensiones. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a tratar nuestra secuencia de datos que es de una dimensión en una red convolucional? Pues se utiliza una, red como una convolución de una dimensión, que básicamente lo que es, es eh, la forma en la que se mueve el filtro, es hacia una so sola dirección. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, cuatro sensores de temperatura, y acomodamos nuestros datos así, y cada observación en el tiempo es una línea, nosotros podemos reproducir un poco lo que ven en esta imagen. El filtro se va moviendo y nosotros somos capaces de, de procesar esta señal. Vale, pues ahora mi compañera Sara les va a mostrar toda la parte eh, técnica de, de, de todo lo que les he estado hablando hasta ahora. Bueno, no sé si hasta aquí tenéis alguna, alguna pregunta o algún comentario sobre lo que ha hablado Daniela. Vale, si no, siempre podéis eh, eh, realizar preguntas en, en directo cuando queráis y, y os las iremos contestando. Bien. Continúa Sara, perdona. Vale, nada. Eh, comparto pantalla, los podéis ver. Vale, entonces bueno, eh, como dijo Daniel, ahora vamos a ver la parte de, de Databricks, el, el notebook, donde vamos a ir viendo más bien la, la parte práctica. Eh, bueno, eso que nos comparto la, la cámara, lo siento porque no van no, a no, no, no, no. eh, Vale, entonces, bueno, empezamos con la importación de paquetes, como en cualquier notebook, donde lo que hacemos es cargar todos los paquetes que vamos a necesitar. Entonces, Vamos a necesitar, por una parte, eh, eh, pandas para cargar los datos y tener los data frames, Matplotlib para las representaciones gráficas junto con Sibon, Caleno para la parte más de, de Machine Learning y Keras para el entrenamiento de nuestro modelo, que luego vamos a convertir a TensorFlow Lite para poder usarlo en los dispositivos de IoT. <coughs> Perdón. Por otra parte, tenemos el... El paquete de Azure Machine Learning eh, lo, que va, eh, lo que se va a usar es para, eh, para emplear Azure Machine Learning Workspace. Más adelante en el código vamos a ver cómo entrenar modelos y demás y vamos a entrar en el portal para ver un poquito cómo es por dentro. Pero bueno, para los que no sepáis qué es eh, Azure Machine Learning Workspace, para que os suene, es como un nivel superior de Azure Machine Learning que nos proporciona un lugar eh, centralizado donde poder trabajar con todos los artefactos que se crean al usar Azure Machine Learning. Entonces, esta área de trabajo lo que hace es conservar un historial de todas las ejecuciones de los entrenamientos que incluyen tanto registros de métrica, resultados, así como un snapshot de los sistemas. Esto lo que nos va a permitir es tener un versionado de los distintos modelos, en lo que vamos a poder usar a nuestro favor para saber qué ejecución crea el mejor modelo, es decir, el que va a tener mejores resultados. Y bueno, en este notebook, un poquito más adelante, como os iba diciendo, vamos a ir cómo podemos registrar nuestros modelos en Azure Machine Learning para luego poder eh, desplegarlos en nuestro di dispositivo que es la parte que os Vale, entonces empezaríamos con la configuración para poder conectarnos al Azure Machine Learning Workspace, que está en otro fichero. Y una vez que tenemos ya la configuración, vamos a explicar el conjunto de datos. Entonces, el conjunto de datos eh, es de un repositorio eh, disponible y público, que es de la UCI. Y bueno, los datos estos, como decía Daniela, son de una eh, plataforma de prueba hidráulica y la que consiste, como podéis ver en, eh, en el notebook, en un circuito primario de trabajo y un circuito secundario de enfriamiento, enfriamiento y filtración. Entonces, estos están conectados a través del tanque de aceite y el sistema lo que hace es repetir cicla, cíclicamente los ciclos de carga. Como decía Daniela, los ciclos tienen una duración de 60 segundos. En este caso, lo que vamos a querer predecir es el comportamiento de uno de los cuatro componentes hidráulicos, en este caso, el refrigerador. Por lo tanto, nos vamos a quedar únicamente con los datos relativos a los sensores de temperatura la temperatura, se mide en frecuencias de un hercio, por lo que si nuestros ciclos son de 60 segundos, vamos a tener 60 observaciones por ciclo, y van a usar para el entrenamiento y digamos que la etiqueta que queremos predecir, como veis aquí, es el, el valor de comportamiento de, del refrigerador, que puede ser próximo al fallo total, eficiencia reducida, y eficiencia total. Vale, Entonces, una vez que ya sabemos cómo es nuestro conjunto de datos, lo que hacemos es leerlo y tendríamos, por una parte, los datos relativos a los sensores y, por otra parte, los datos relativos a la etiqueta. Aquí, si os fijáis, nos quedamos con label cero porque realmente la tubería tiene distintas componentes hidráulicas y nos interesa únicamente la relativa al refrigerador, que son las que se encuentran en la primera columna. Entonces, una vez que tenemos el conjunto de datos, lo que vamos a hacer es el, el análisis exploratorio de los mismos. El análisis exploratorio que vamos a ver aquí es muy cortito, pero bueno, simplemente recalcar que es una parte muy importante de cualquier proyecto de Machine Learning, porque al final, pues, podemos aprender mucho de los datos, lo que nos va a ayudar a a escoger cuál es el mejor modelo, ¿no? Entonces, el análisis exploratorio se divide en dos grandes partes. El análisis descriptivo, que lo que intenta es conseguir medidas resúmenes como pueden ser la media, desviación típica, etc. Y, por otra parte, el análisis gráfico, que lo que pretende es darnos una representación visual de los mismos. Entonces, eh, aquí tenemos el análisis descriptivo, donde podemos ver los, las medidas resumen para cada uno de los cuatro ficheros, donde vemos que cada uno de ellos tiene 2.205 filas, lo que se traduciría a que tenemos 2.205 ciclos de cada uno de los sensores. Y aquí podemos pues, ver, por ejemplo, la media del sensor 1 fue de 45, la temperatura máxima 58 para el primer ciclo, de 45 y 58 para el ciclo 58, etc. Vale. el análisis gráfico lo que hicimos fue representar la evolución de la temperatura a lo largo de los ciclos. Entonces, aquí habría 60 líneas que representarían cada uno de los ciclos y cada punto representaría el valor de ese sensor en ese momento del ciclo. Por ejemplo, aquí si nos fijamos en el sensor 4, vemos una línea violeta, no sé si la podéis apreciar, que a medida que avanza el tiempo como que va disminuyendo. ¿no? Vale, luego eh, repetimos esta representación para los 20 primeros ciclos para poder ver mejor cómo van variando. Y aquí se corresponden con los colores. Por ejemplo, este azul se correspondería con esta, esta y esta. Entonces, por ejemplo, vemos que, si bien la forma es bastante constante en todas, sí que parece que en los distintos ciclos pues, la temperatura va aumentando. ¿no? es lo que nos hace pensar que realmente la convolucional 1 a funcionar bien con nuestros datos. Y ya por último, bueno, hicimos una representación para... para comparar la evolución de la temperatura a lo largo de un ciclo en los diferentes sensores. Que si os fijáis, era estar aquí arriba, donde vemos que eh, el sensor 4, pues sí que parece que la temperatura va aumentando a lo largo de este ciclo, mientras que las otras se quedan más bien estables. Vale. Una vez que acabamos el análisis exploratorio, Ah, no, perdón. Vale, esto sería por la parte de los datos de entrenamiento, pero luego, como es un problema de clasificación, también nos interesa ver si se trata de un problema balanceado, es decir, que las clases que queremos predecir estén más o menos en la misma proporción, o un problema desbalanceado, porque eso podría añadir, digamos, una dificultad a nuestro problema. Entonces, lo que hicimos fue... Bueno, eh, representar mediante un diagrama de barras la etiqueta predecir, que sería, como os dijo Daniela, eficiencia total, próximo al fallo total y eficiencia reducida, y vemos que efectivamente están todas en torno a los 730, por lo que no habría ningún problema de desbalanceo. Es más, es un problema balanceado. Vale, si os acordáis, eh, teníamos cuatro data frames, entonces lo que hacemos ahora es apendearlos para tener un único data frame sobre el que poder realizar nuestro entrenamiento y obtener predicción. Entonces, después de hacer este app de, de los datos, ya podemos procesarlos y aquí únicamente lo que hicimos fue normalizarlos, es decir, nuestras columnas van a tener media 0 y varianza 1. Una vez que está hecha la normalización de los datos, lo que se hace aquí, si, si os fijáis, es un reshape de los mismos simplemente para poder pasárselos como input a nuestra red neuronal, que va a necesitar que tenga una, una shape específico. Y ya por último hicimos una codificación de la, de la label del refrigerador para poder tenerla en, en numérico y no como lo teníamos de eficiencia total, próximo al fallo. Vale, entonces una vez que tenemos ya los datos preprocesados y listos para entrenar, como siempre tenemos que obtener los conjuntos de entrenamiento y test, normalmente también se usa validación, aquí no lo estamos usando, y ya una vez que tenemos el conjunto de entrenamiento, el conjunto de test, y las etiquetas de string test, podemos empezar ya a construir nuestro modelo y a realizar el entrenamiento. Entonces, aquí si os fijáis en esta función, Estamos definiendo la arquitectura de la Convolution 1D. Os pues, explico ya, Daniela, cómo funcionaba. y tenemos pues, dos capas de convolución, una de max pooling, dos de convolución, global average pooling, el dropout y la capa densa que nos va a clasificar nuestros datos de entrada en una de las tres clases. Si os fijáis, estos son eh, parámetros que podemos ir modificando nosotros y le hicimos así porque ahora durante el entrenamiento se va a realizar un grid search para seleccionar aquellos parámetros que mejor funcionan para nuestro modelo y ya por último antes de empezar con la parte del entrenamiento propio di propiamente dicha comentar esta función que es model to TFLite conversion que lo que se encarga es de convertir nuestro modelo que si os acordáis os dije que iba a estar en Keras, a TFLite por qué porque eh, Rodri luego pues, nos cuente la parte de IoT va a necesitar tener este modelo convertido para poder eh, desplegarlo en el, el dispositivo vale entonces lo que hacemos ahora ya en el entrenamiento para la parte del grid search, al crear el 21 de nuestros hiperparámetros, es eh, conseguir un rango de diferentes valores sobre los que vamos a ir iterando aquí para ver cuál es el mejor modelo. Vamos a ir aquí paso a paso, porque al final es donde está un poco la, la chicha, digamos. Tenemos el, el experimento que vamos a crear en la el, el Azure Machine Learning Workspace, que luego veremos. Entonces, bueno, a este experimento le llamamos Virtual Coffee o Maintainers Experiment. Aquí instanciamos el, el experimento en, este, en el workspace que es el que vamos a ver luego y con el nombre y empezaríamos ya a loguear. Entonces aquí lo que vamos a hacer es iterar sobre los distintos hiperparámetros e ir construyendo diferentes modelos. Eh, si os fijáis, aquí lo que vamos a hacer es un child run, es decir, en nuestro, aquí en el portal de Azure, si os fijáis, a ver si carga... Vale. Tenemos nuestro experimento y vamos a tener distintas runs, ¿no? que serían el parent run este grande de aquí. Entonces, en, en cada run, lo que vamos a ir haciendo ahora son eh, ejecuciones hijo que nos van a permitir eh, ir guardando un versionado de los distintos modelos. Entonces, aquí dentro, eh, cuando estamos haciendo el, el fine tuning de los parámetros, lo que vamos a hacer es child runs. Vale, y vamos a ir logueando, como os decía antes, que en el Azure de Machine Learning se pueden loguear los distintos, trastas, los distintos parámetros, como el dropout, kernel size, filter 1, filter 2, para que si luego cuando entramos en el portal queramos ver con qué eh, parámetros se entrenó ese modelo, poder tenerlos accesibles de un simple vistazo. Entonces, aquí lo que se hace es crear la arquitectura con esos parámetros, compilamos el modelo, lo entrenamos y luego vamos guardando pues, eh, el accuracy durante el entrenamiento, validation accuracy, loss, validation loss, etc. Una vez que tenemos el modelo entrenado, para poder saber cuál es el mejor modelo, lo que hacemos es evaluarlo en el conjunto de test, obtener la accuracy y también pues, la logramos. ¿no? Y aquí simplemente, pues ya lo que hacemos es guardar nuestro modelo de Keras y aquí ya lo convertimos. Una vez que está convertido el modelo con la función que os expliqué antes, lo que se va a hacer es registrar el modelo en nuestro workspace con los tags que os comentaba, de dropout, época, kernel, etc. Y ya por último, aquí lo que hacemos es ir eh, viendo si, ya, si el modelo que se está probando con los parámetros que, está, que tiene en ese momento es mejor que los anteriores y de esta forma vamos almacenando en estas varia variables los mejores parámetros y el mejor modelo. Esto decir que, porque una vez que acabamos esta iteración, lo que vamos a hacer es guardar el mejor de los modelos como el modelo de ese ram principal que os comentaba al principio, bueno, hace Rating cuando os, eh, os enseño el portal. Entonces aquí, si os fijáis, ya sería el root run, la ejecución raíz o padre, donde estaríamos guardando el mejor modelo .tfl entonces Rodri ya va a poder acceder al mejor de los modelos de nuestro Grid Search y decir, vale, pues él ya va a estar seguro de que va a estar usando el que mejor eh, resultado que vale. tuvo. Una vez que tenemos este modelo registrado, también pues, hicimos distintas representaciones gráficas para asegurarnos de que no hubiese overfitting, porque al final, si os fijáis aquí, pues los resultados son muy buenos, pero bueno, viendo las, las representaciones gráficas podemos concluir que no, que no hay overfitting. Y ya por último decir que bueno, que los modelos cuando se convierten, como en este caso que se pasa de queras a, a Tecelite, suelen perder un poco de precisión. Entonces, pues lo que se hizo eh, fue evaluar sobre el modelo, el modelo comprimido. ¿vale? Entonces, si os acordáis antes, para hacer el escoger el mejor modelo lo hacíamos sobre el de queras, pero aquí sí que estamos mirando eh, la, la evaluación ya con el modelo que va a estar en nuestro dispositivo IoT. La matriz de confusión pues, es bastante buena, bueno, muy buena porque aquí pues, solo se equivocó en, en una predicción, para la label 1 en 2 y para la otra no tiene ningún error. Si os fijáis aquí, como olvidéis de comentar, eh, tenemos el root-ram.log-image y esto significa que también podemos estar logueando imágenes en las ejecuciones. Como vemos en el, en el portal también podemos ver eh, pues, la, confusión, eh, la matriz de confusión para cada una de nuestras ejecuciones. Y una vez que tenemos esto, ya tendríamos el root run complete indicando que se acabó la ejecución. Y tendríamos toda nuestra información en el portal de Azure, que ¿eh? es lo que vamos a ver ahora en el Azure Machine Learning Entonces, bueno, esta sería como la, la ejecución del notebook que os acabo de enseñar. A ver. Entonces tendríamos, si os fijáis, pues aquí la imagen que, ten, que habíamos logueado ¿no? con la misma eh, matriz de confusión. Con, bueno, no se ve muy bien aquí, pero con el M aquí, el 2 aquí, las métricas traqueadas, etc. Y aquí, si os fijáis, tenemos pues, los, mejor, eh, los modelos registrados. Aquí este sería el que luego Rodri eh, desplegaría en el dispositivo IoT, como os comentaba. Y ya por último, enseñaros que aquí tendríamos las child runs, que son las, eh, las que comentábamos antes, que eran... Eh, las del grid search, por ejemplo, podemos entrar en cada una de ellas y podemos ver pues, las distintas métricas traqueadas. por ejemplo, pues este modelo lo que se hizo fue un dropout de 0, kernel size de 8, filter 1, filter 2, etc. Vale. Y luego aquí, eh, yo por último, decir que podemos acceder a los modelos y tenemos eh, pues los distintos modelos que hubo, así como el versionado de los mismos, ¿no? Si os fijáis, pues tenemos eh, Convolutional 1D, eh, 10, 160, 604, 8, 1, pues 2, etc. Y esto sería más o menos pues, las ventajas que tenemos con el Workspace de, de Azure, que como os decía, pues eso, ¿no? Nos permite tener el lugar centralizado donde vamos a poder trabajar con todos los artefactos que se crean, y vamos a poder tener acceso pues, a los logs, a las a las métricas, etcétera. Y además aquí, pues si os fijáis, por ejemplo, ya a partir del propio modelo nos deja crear una imagen, que luego vamos a poder desplegar y demás. Y bueno, ahora Rodri os va a contar la, la parte de IoT. Vale. Eh, muchas gracias, Sara. Bueno, voy a compartir ah. la pantalla. Eh, bueno, un poco como ha comentado Sara, es decir, la idea de, de. para terminar de cerrar el ciclo, ¿vale? Con toda la parte que, que hemos visto y demás de cada uno de ellos, es un poquito eh, ya ver la parte del despliegue en un dispositivo IoT, ¿vale? Tal y como, como se ha comentado, hemos utilizado aquí la parte de Teflite para que nuestro modelo corra de manera más eficiente, ¿vale? Y haga las inferencias más rápido dentro de un propio dispositivo. Y por otra parte, lo que queremos evaluar o lo que queremos ver, ¿vale? Es que eh, nuestro propio dispositivo tiene que tener, o sea, la parte de IoT al final tiene que cumplir ciertos criterios, ¿vale? Para que... Eh, sea totalmente eficiente, es decir, imaginaos vosotros ya no solo en este caso de que puede ser eh, analizar toda esa telemetría que viene eh, en todo momento de los distintos dispositivos tiene que hacerse en tiempo real, ¿de acuerdo? Por lo que es importante que no exista esa latencia, por eso es la parte de intentar llevarnos esta ejecución al Edge, es decir, directamente a los propios dispositivos para que ellos ya puedan hacer ahí todo ese tipo de inferencias, luego tener en cuenta también la conectividad, no todos los dispositivos pues van a tener a lo mejor siempre una conexión para poder enviar toda esta información o toda la telemetría en este caso a Azure como os vamos a contar posteriormente y lo más importante son las decisiones de tiempo real ya no solo también hablando de latencia en cuestiones de eficiencia y de performance sobre la ejecución del modelo sino también imaginaos por ejemplo vídeo, es decir si tenemos cámaras de vídeo estamos emitiendo a 4K por ejemplo no vamos a estar subiendo constantemente todas esas imágenes a la nube para que un modelo que esté arriba pues decir haga la inferencia y nos devuelva el resultado, imaginaos si esto tiene que ser en tiempo real en ese momento pues hemos perdido pues una gran cantidad de, de tiempo en enviar todos esos vídeos, subir procesarlos hacer la inferencia si tenemos que detectar personas por ejemplo y devolver toda, toda esa información al final es algo que hay que tener en cuenta cuando eh, estamos hablando de dispositivos eh, iot para toda esta parte, pues al final es lo que he comentado un poco, llevarnos toda esa toma de decisiones a lo que es el propio dispositivo, ¿vale? Para todo esto vamos a utilizar Azure IoT Edge, ¿vale? Que nos permite al final correr distintos módulos en un dispositivo IoT, para hacer esa parte, pues ese modelo que ha comentado Sara que ha hecho el entrenamiento, desde Databricks, que está ya registrado en Azure Machine Learning. Nosotros lo que vamos a hacer es que nos lo vamos a traer directamente al dispositivo Edge con varios módulos que, que vamos a ver, en este caso en concreto dos, y vamos a enviar toda esa telemetría después de todas esas inferencias que se está haciendo y todas esas predicciones que se está haciendo, la vamos a conectar directamente con, con IoT Hub. ¿vale? Eh, para este caso, en esta prueba hemos utilizado la Jetson Nano. ¿vale? No sé si habéis utilizado alguna vez algunos dispositivos IoT o la habéis desplegado, pues algunos módulos habéis hecho esta parte de inferencias en algunos dispositivos. Pero como sabéis, bueno, esta es casi como de las más novedosas. Bueno, aunque también tenéis la, la Coral Dead Board, ¿vale? Que es la solución de de Google. También tenéis luego en esta parte. También puedes tener el último modelo de Raspberry Pi, pero en este caso en concreto trabaja con la arquitectura RM64, ¿vale? que es la parte que, que luego vamos a comentar un poco más adelante. Y encima además pues integra eh, la parte de NVIDIA Tegra, ¿vale? tiene como una especie de procesador ¿vale? y de GPU que nos va a permitir hacer las inferencias todavía un poquito más rápido, sobre todo en, en el caso de que utilicemos modelos de, de Deep Learning. ¿Cuál es la última parte que, que vamos a ver de todo este ciclo, de lo que ha comentado al principio tanto eh, Sara como, como Daniela? Eh, vamos a ver la parte del despliegue. Aquí lo que hemos hecho es que tenemos nuestro modelo como visto en Azure Machine Learning, tenemos en un repositorio que tenemos pues, nuestro eh, fichero al final binario, que es, lo, que es lo que es de haber hecho ese entrenamiento y haberlo exportado a TF -LITE Vamos a construir varios módulos de IoT, por lo que vamos a hacer la construcción de la imagen Docker y subirla a nuestro Azure Container Registry eh, en Azure y después vamos a hacer ese despliegue, ese deployment en el dispositivo Edge como tal, ¿vale? Para que pueda tener toda esa información y pueda estar corriendo pues, de manera eh, continua toda esta parte, ¿vale? En lo que es el propio dispositivo configurado. ¿Cuál es la arquitectura que vamos a utilizar o qué es lo que hemos utilizado en la parte de IOT Edge? Vale, eh, evidentemente no tenemos, ojalá me hubiera podido traer aquí el sistema de recuperación de las tuberías y de todo el PAI, vale, no me no ha sido posible vale, traerlo e instalarlo aquí en, en en mi casa, vale, pero sí hemos podido simular lo que es esa parte de envío de telemetría. ¿vale? Al final, una de las ventajas que tiene IOT Edge, digo en esta parte, es que puedes trabajar con distintos módulos. Es decir, tu propio dispositivo puede tener varios módulos, ¿vale? uno, dos, tres, 4 vale que se estén ejecutando y entre todos ellos vale pueden enviar esa telemetría o esa información eh, entre los distintos módulos tenemos un módulo que va a estar eh, hecho en, en cesar vale que va a estar mirando la telemetría de los distintos sensores y todo lo que va a estar recibiendo vale en este caso va a estar simulando y luego va a enviar esa información vale a otro modelo a otro módulo perdón que tenemos que es el de que está desarrollado en python que es el que tiene en este lugar pues toda la parte de cómo hacer la inferencia cómo hacer la predicción vale sobre, sobre esos datos que están llegando. Como veis aquí, aquí hay un Brokered Endpoint ¿vale? en esta parte y eso quiere decir que luego vamos a ver más adelante el fichero de configuración de Azure IoT Edge, pero eso quiere decir que va a haber una comunicación directa entre los dos dispositivos sin pasar por la nube. ¿vale? Esta va a ser una comunicación local. Y luego después por lo último pues vamos a desplegarlo toda la parte, vamos a enviar toda esa telemetría pues, al Hub ¿vale? de las diferentes pues, predicciones o datos que estemos recibiendo de los distintos sensores. Eh, como ya hemos comentado digo, a lo largo de toda, esta, de toda esta presentación, el modelo que hemos utilizado es de TFLite, ¿vale? Hemos hecho esa conversión del modelo, ¿vale? Lo hemos comprimido en esta parte, porque como ya sabéis, hay procesos tanto incluso de cuantización y demás para simplificar nuestro modelo y que pueda hacer las inferencias más rápidas, eh, pasar pues de puntos flotantes, ¿vale? A un sint int a ciertos temas, ¿vale? Para que al final pues sea menos costoso para estos dispositivos embebidos o que no tienen una capacidad de cómputo tan grande como pueden tenerla pues a otros dispositivos o máquinas virtuales o, o, o Workstation, al final tenemos que intentar comprimir nuestro modelo para llegar a acercarnos un poco a la toma de decisiones en tiempo real. ¿vale? Evidentemente lo podríamos exportar tal cual ¿vale? Para algunos dispositivos IoT, de la parte que se ha hecho en Keras, a lo mejor ese despliegue, ese backend, nos lo podríamos llevar directamente a un dispositivo IoT, pero estaríamos perdiendo esa capacidad ¿vale? de, de intentar tomar las decisiones que nos vengan en función de las predicciones en, en esa parte de tiempo real, como, como he comentado. Eh, la idea es que podemos utilizar, en este caso, TensorFlow, ¿vale? ponerlo en los distintos dispositivos que tengamos y atacar directamente con la API. Para los dispositivos embebidos de TFLite, para cargar nuestro modelo y hacer esas inferencias, como veremos a continuación. ¿Vale? Eh, por último, también comentaros que también tenéis disponible, acaso estamos utilizando en este caso eh, Jetson Nano, va a haber NVIDIA, y también está disponible lo que es la parte de TensorRT, puede ser un SDK de, de alto rendimiento en este caso, para hacer inferencias incluso más rápidas. vale, Tendríamos que optimizar esa parte también y exportar nuestro modelo utilizando este SDK de TensorRT, y también podría correr de manera. Eh, más rápida, por digamos, de dentro de la de la Nvidia Jetson Nano, ¿vale? Porque hace también la serie de optimizaciones, ¿vale? Como haría la parte de, de TFLite. También digo. En este sentido hemos utilizado las últimas versiones ¿vale? que hay de, de Jetpack. vale Esto es como estaría organizado en este caso la Jetson Nano. Eh, directamente aquí de, del SDK lo que tenemos es que utilizamos el Runtime directamente de, de NVIDIA, ¿vale? en Docker, que en este caso está extendiendo con el, con el SDK de Jetpack, ¿vale? lo que nos va a permitir acceder a toda esta parte vale al final de, de cuda y poder hacer esas inferencias un poco más rápido vale utilizando el procesador o la gpu que tiene de, de tegra vale en este caso para en ese sentido, intentar acelerar lo que es o tomar unas decisiones en tiempo real, ¿vale?, en base utilizando la GPU o la potencia que tienen estos dispositivos. Al contrario, a lo mejor de que puede resultar, por ejemplo, tener una Raspberry Pi o algo que no tiene esa optimización o no tienes esa capacidad, ¿vale?, de poder correr esos modelos, pues en, en GPUs o como la Coral de Board, que puedes correrlo en TPU, ¿vale?, eh, Aquí simplemente puedes hacer algunas optimizaciones para correr el modelo, pues en, en arquitecturas de la Raspberry Pi, pero no vas a poder llegar mucho a acelerar esos procesos, ¿vale? Como en este tipo de, de dispositivos que ya están empezando a traer este, este soporte, ¿de acuerdo? Bueno, ya por último os voy a hacer una, una demo, ¿vale? De esta parte. Primero enseñaros un poco cómo está distribuido toda la parte de todos los módulos vale de IoT tenemos por un lado lo que es la, la inferencia vale de, lo, de los módulos tenemos dos módulos el de inferencia y el de telemetría eh, el más interesante es la parte del de, del de inferencia vale porque es el que tiene toda la configuración aquí tiene el target a lo que son todas las partes de, las, eh, de los dispositivos vale en el que podáis ver pues las arquitecturas a las que se va a hacer el target vale de 64 vale rm 32 y esta parte que está en preview todavía vale que es la de arm 64 de acuerdo eh, tiene todavía tienes que compilar algunos paquetes, vale, que todavía vienen aquí. Si vemos, por ejemplo, en este caso la, la parte de Docker, que son bastante complejos en ese sentido y tienen que compilarse todavía nativo, vale, para que porque no existe lo que es un paquete eh, wheel en este caso para que con pip pues vaya un poco más rápido lo que es esa instalación. existan esos precompilados como tal, vale, por lo que la creación de estas imágenes Docker puede llevarse bastante tiempo. Luego la imagen base de la que estamos partiendo, vale, para crear nuestro módulo es la de Nvidia para poder luego desplegar la Jetson Nano en esta parte y luego pues un poquito todo lo que lo que estamos haciendo vale al final es eh, leer de esta parte del modelo que tengamos de, de Machine Learning de acuerdo eh, que esto no lo vamos a bajar directamente del SDK ¿vale? invocando toda esta información y esto es toda la parte que ha comentado Sara, nos conectamos directamente con el Workspace y me traigo toda esta información y me bajo el modelo, eh, la última versión del modelo, para empezar a hacer las predicciones en tiempo, en tiempo real. ¿de acuerdo? Eh, por otro lado, una vez que tengamos aquí ya nuestro modelo, ¿vale? cogemos la configuración también del entorno y vamos a esperarnos a recibir esos mensajes. Esos mensajes van a venir, ¿vale?, de lo que es la parte del módulo de telemetría. Este módulo de telemetría nos va a enviar mensajes Decirlo de manera local conectado, vale. Y nosotros vamos a empezar a hacer esas inferencias y esas predicciones y lo vamos a reenviar a la nube de nuevo, vale, para que se vayan a guardando toda esa información que se está gestionando en el propio módulo. De acuerdo, una vez que, que hayamos hecho todo este proceso, vale, ya hemos creado nuestros módulos. Ahora claro, estáis pensando en decir, vale, y ahora cómo conecto, cómo hago esa configuración para que tire directamente de Edge, vale. Tenemos nuestra plantilla de deployment, vale, donde tiene toda la información de los módulos, tanto el de telemetría como el de inferencia, ¿vale? Y luego tenemos la parte de cómo van las rutas, ¿vale? O sea, es decir, qué información se está pasando de un módulo a otro. Si veis aquí, el de telemetría está enviando lo que es la parte, ¿vale? De la salida de la telemetría de País Telemetry por un broker endpoint directamente, o sea, el local, como os he comentado antes, de conexión del módulo, lo está enviando directamente al de inferencia. Este es el que va a recibir toda la información de todos los sensores del módulo que está leyendo todos esos sensores de todas las temperaturas. Luego, por último, lo que va a hacer es enviar esa información también, ¿vale? De toda esa emisión de sensores, por si luego queremos hacer, pues, otra especie de. Queremos guardar los datos RAW, ¿vale? Que estén llegando directamente a IoT Hub. Podemos hacer es subirlo a ese app stream, vale que esto es directamente a conexión con IoT Hub, y luego también por último, vamos a subir también los resultados de la inferencia. También los vamos a subir al hub, ¿de acuerdo? Por último en esta parte desplegamos ya, podemos desplegar los targets a distintas arquitecturas, yo lo he probado tanto en la parte de AMD64, que es corriendo en este propio dispositivo y en este ordenador, como haciendo el target a la parte de ARM64, ¿vale? Esto ya lo podéis desplegar en un dispositivo y ya directamente podéis tener esa, esa información, ¿vale? ¿Cómo está organizado un poco en el portal de, de Azure de esta parte? Pues nosotros tenemos ahora mismo dos dispositivos, ¿vale? Que están, toda esta información de los mensajes al cloud que, que se ha enviado, ¿vale? Y toda la parte de IoT Edge podemos ver cómo es la gestión de los dispositivos aquí, ¿vale? Podemos tener pues, los dispositivos, este es el que tengo apagado, digo ahora mismo que es el, el de este ordenador Y el Jetson Nano, ¿vale? Que ahora mismo te dice pues, que está encendido, ¿vale? Que está enviando toda esa telemetría, toda esa información Y podemos ver directamente qué módulos están eh, corriendo directamente la Jetson Nano, ¿vale? Podemos ver que están los agentes del Edge y del Hub, ¿vale? Que esto es para controlar pues eh, nuevas imágenes de Docker que se suban, pues que se actualice el modelo, se actualice realizan las versiones, etcétera, ¿vale? Conexión directamente para la telemetría para el hub y luego los dos módulos que hemos comentado, el de Pipes Telemetry y el Pipes Inference, ¿vale? Que están aquí eh, los dos corriendo. Toda esta parte luego la podéis ver incluso con las conexiones que tengan al hub, ¿vale? Que te está diciendo que ambos están conectados y enviando telemetría al hub en toda esta parte, ¿de acuerdo? Y luego por último de, vamos a enseñar un poco pues cómo estamos eh, conectados a la información eh, que hay para cada dispositivo que es lo que se está enviando, ¿vale? Eh, como bien han comentado, digo, en esta parte de aquí, ¿vale? Eh, tenemos lo de la parte de los mensajes, estamos enviando, vamos a enviar una vez que hagamos la predicción que detectemos, vamos a enviar pues una idea, un, ID, un timestamp, stand, eh, la probabilidad del valor, ¿vale? Y lo que has comentado antes Sari y Daniela, ¿vale? Que es directamente el estatus que tenemos de cada uno de ellos, ¿vale? Si es, pues está cerca al fallo, si es deficiencia de reducida, ¿vale? O está funcionando perfectamente lo que es todavía ese sistema de refrigeración, ¿vale? De las pipes. Entonces, eh, aquí directamente, ¿vale? Estoy en, el, en la parte ya de... estoy metido dentro, me he conectado por SSH, lo que es la JSON Nano, ¿vale? Podemos ver toda la información, ¿vale? De cada uno de los dispositivos o de toda esta parte que hay, ¿vale? A ver si se me ha quedado esto un poco pillado. Vale, aquí simplemente para veros que estoy dentro digo de la parte de, de Jetson Nano, ¿vale? Que veáis que estamos metidos dentro de lo que es directamente la envía Jetson Nano, ¿vale? Que es la que está directamente pues, enviando toda esta parte y con tenemos el demonio instalado, ¿vale? De IoT Edge, ¿vale? En el que vamos a poder ver toda esta información, ¿vale? De los distintos pipes que están ¿vale? Y de los distintos módulos que están. Como os he comentado, hay. Eh, hemos visto los cuatro módulos que están. Aquí están corriendo. el de Pipes Inferent, el de telemetría, ¿vale? Y el agente de Edge y del hub, ¿vale? En esta parte. Eh, una cosa muy importante y es que eh, directamente, eh, cuando podéis hacer. Eh, eh, corréis el dispositivo, ¿vale? O corréis esta imagen Docker, ¿vale? En este caso la inferencia, ¿vale? Que es de Pipes Inferent, Podéis ver incluso que está corriendo con el runtime de Nvidia, ¿vale? Esto lo podéis ir directamente configurar vale en el deployment vale los templates vale le podéis decir que directamente tire del ranking para que acceda a CUDA ¿vale? y directamente tenga esa información para poder hacer la inferencia más rápida vale esto está actualizado con la última versión de, de Jetpack vale con la 4.3 que es ese SDK que os he comentado antes vale y del que está tirando pues directamente si queremos ver por ejemplo ¿Vale? Podemos ver toda la información, ¿vale? que se está enviando que se ha estado enviando vale mientras nosotros estamos vale hay un montón de información en ese aspecto de todo lo que lo que se está dando y tenemos pues cada uno de los estados vale el time stamp y toda la información que estamos enviando en junto con toda la telemetría pues a toda a toda esa parte vale todos esos mensajes son los que se están enviando directamente al hub vale y van a tener toda toda esa información esto sigue enviando todavía vale está en formato eh, OTC, vale por eso estáis viendo las 8:48 y 48 en esa parte vale y estamos enviando pues todo este rato pues Toda esa, toda esa información directamente al, al hub de cada uno de los dispositivos y demás vale toda esta parte al final eh, digo como os he comentado digo Está todavía en fase de pruebas, ¿vale? Lo de desplegar esta parte de, de ARM64 no está en previo, ¿vale? Y nos va a resultar, pues todavía, pues resulta un poco costoso en hacer toda, toda esta parte, para incluso para el demonio que tenéis de Edge, que es el que os he mostrado, que está viendo toda esa información, pues al final es un poquito complejo, ¿vale? El hacer toda, toda esa instalación y demás, porque faltan todavía bastantes paquetes y bastante soporte, digo, en esta parte, sobre todo para dispositivos tan modernos y para arquitectura de ARM64, ¿vale? Pero ya está en previo, podéis. Pues, testearlo podéis probarlo y la idea es que cada vez pues se vayan eh, mejorando lo que es esa parte vale para que podamos tener estos tipos de, de dispositivos incluso que estaban pensados para un propósito eh, más específico incluso podamos conectar a LED eh, sin ningún problema de acuerdo vale eh, no sé si desde a partir de aquí pues tenéis alguna alguna pregunta tenéis que comentar comentar algo digo de esta de esta parte Vale, de acuerdo no sé si bueno si queréis luego de todas formas tenéis pues la información nuestra vale y podéis tener nuestros correos y demás vale pues si luego os animáis a hacer cualquier pregunta pues os la contestaremos sin, sin problema de acuerdo eh, daros las gracias a todos por asistir a, al evento espero que pues que, que os haya parecido interesante vale y que os animo un poco a que cacharreéis y a que empecéis un poco con toda esta parte de IoT Edge para que vayáis viendo un poco pues cómo funciona vale y cómo es esa conexión de distintos dispositivos directamente contra, contra Zuri así que nada, pues nada, muchísimas gracias a todos y, y os esperamos en, en la próxima o en el próximo café virtual que, que os animéis Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego.